clases y que creen pues pero bueno tienen los hijos locochones que en esta super mega extra cuarentena quisieron dejarse el look largo pelo largo tipo rockers acá despeinado así que viene al tío Alex Mo así que vamos a hacer un poco de trampita jejeje je, je. hijos de Verobuat transformados haciendo un poco de tranquila para sus clasecitas, pero que luzcan un look locochón, quiero a todo dar así como a mami le gusta nos vemos, hasta la próxima, bye bye